Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ok, ya he montado todo. Recordatorio, esto es, es a la atención, si no tiene conocimiento, no no bregue con esto. Entonces, tengo E eh, terminal. Esto ya te lo conocen del video anterior, solamente que puse la lámpara en serie para evitar cortos, porque tengo una bobina, circuito muy básico. Aquí tengo potencial y neutro. Eh, esto no es, yo pensé que estaban estañados, pero no lo están, son de cobre los terminales, entonces tengo que tener cuidado con eso. Voy a hacer todas las mediciones, ¿eh? la pondré en pantalla mientras le explico para que no se en algo porque ya tengo mucho tiempo. Entonces, el neutro estaba aquí y el potencial, para los cables, estaba aquí. Es decir, como es un. Todo está unido. Su... El envío aprende por un segundo y después se va a apagar. Entonces, hagamos. Ok, todo está bien, no aprendió. ¿Cómo estaba conectado eso <risa> Se me olvidó. Ok, el neutro estaba conectado directamente y la toma de positivo lo tomaban de aquí. Entonces, del neutro, tenemos el tester en el que era de corriente. No veo. ¡Ay, no veo! Sí. Externa, ok. ¿Cómo lo pones algo en esto? Ok. Y de aquí, esta toma. Ahí los cables. Entonces, ahí me tiene que dar 60 voltios cuando lo conecte. Ok, misa. Conecta la cosa correcta. 60 voltios, está bien entonces ahora vamos a cambiar el neutro ahora tengo los cables invertidos es decir, anentaba el neutro tengo el potencial anentaba el potencial tengo el neutro vamos a ver que la toma, es decir, de voltaje sea el mismo y que no prenda la lámpara 59, muy bien, excelente quisiera saber la toma de referencia, Luz tenemos ahora mismo en el sistema, pero asumiendo que me dio menos de, de, de 60, tengo 109 por ahí. Se lo envío solamente por precaución. Ahora vamos a separar aquí. Y se me olvidó cuál era cuál. <risa> Ok, el de arriba. Esta es una bobina y estos dos son la otra. Entonces yo en esta bobina voy a conectar negativo. Decidió si negativo-positivo, pero el potencial y neutro. En la segunda bobina, cambiamos aquí alterna. Aquí tengo entrada-salida. Y debería no encender. Todo está separado, Ok. Y dame 110, 120, exacto. Voy a medir la salida a ver si se correcta, pero eso quiere decir que está a ese lado. Se conecta por seguridad. Es decir que todo termina y se pueden unir. transformado en sonarías porque está circulando mucha corriente por un, por un hambre muy fino. Entonces aquí medí me la, la tensión de línea. Bien, excelente Entonces, no estaba mal lo que pensé Ya conecté Esto es mi lampel Inapreciable Todo está bien Yo quería también poder usar estos terminales ¿Dónde lo tengo? De estos terminales que tengo Que son de banana Y ponerlo aquí en la caja, en la caja Pero no tengo espacio Entonces lo que voy a hacer solamente es Volverlo por ahora, un transformador de aislación, para un futuro proyecto, que es este. Me estoy alejando de celular, vuelvo acá. Que es este, para poder medir la luz en mi casa. Que al principio no le va a instalar directamente en el panel, pero... Este es un Sonow, que mide el voltaje y el consumo de la casa, pero tiene una limitación de, de cuánto ampera se puede manejar, entonces con este... Este transformador de corriente Se puede hacer Entonces, Tengo que hacer la prueba Porque para el, el que yo necesito Tengo que hacer la resistencia Y tengo que cambiar la resistencia, la resistencia del YAN Es decir, del medidor Del sensado de corriente Entonces ahora todo está bien Es decir, tengo que Coger la caja Sacar el secundario y el primario Por separado Y ya estará listo todo Ah, y, y buscar Buscar por cierto, este proyecto, en un momento que todavía se los cables y todo eso, ya no tiene, ¿cómo se dice, garantía el producto. Que ya no está diseñado para lo que fue hecho. Vuelvo ahora cuando conecte todo, para enseñar el final. Entonces, antes de terminar, de cerrar todo, tengo un cable negro y rojo en la segunda bobina para conectar a la salida que está debajo. Tengo el, el, la protección de temperatura, conectado en la primera, con el cable marrón, que después cambia a negro, por él, y el azul. Entonces, como esto no, no puedo estañarlo, esto cables cable para unirlo, porque son de aluminio, y no tienen una no es una aleación de aluminio y cobre para poder ser estañado los cables, nada más son de aluminio. Tengo que pegarlo así como lo estoy poniendo, porque tampoco tengo unas grapas, que es como la que tienen... Que son estas, esta grapa de metal que es lo que usaron para unirlo, lo estoy agarrando. Entonces, voy a poner cita cartón porque ya está, no, no pega mucho para protección. Entonces, termino de cerrarlo. Hago una última prueba de que todo está funcionando bien y terminamos con eso. Antes de terminar de cerrarlo, para comprobar que todo está bien, voy a hacer que no haya agarrado algún cable bien. Si voy a, usar, voy a dejar el conector original. Y he uno de estos, pero más pequeño, sin este conector este aquí arriba Excelente Prende el bombillo en la tapa superior No lo veo el bombillo Entonces, para terminar... Sí. Para terminar... El vídeo Esto ya no es un transformador continuidad aquí Aquí no hay Continuidad Y eso es, eso es un transformador De aislación El único problema es que el LED Ya no me prende Y desarmándolo Ya no prende el LED Y desarmándolo y armándolo Perdí Un tornillo Entonces Y cambiamos Así eh, no, no, no. hace ah, sí. más la luz. 220. Entonces vamos a conectar. No tengo ni ninguna indicación visual ahora. Entonces aquí tengo lo anterior. Está unido aquí. Para que funcione como una olla. Para que se vea que está funcionando. Entonces conectamos aquí. El cable muy largo, por eso no traen toma todo el cable. Entonces conectamos y funciona. Muy bien. Sobre todo, gracias por ver el vídeo. Y nos vemos en un siguiente vídeo. Y por aquí estaré dejando vídeos relacionados con todo esto. Adiós.